Ministro de Política Tributaria, Johnny Morales. Viceministro, buenas tardes, es un gusto tenerlo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Tufi. Un saludo desde La Paz. Viceministro, uno de los temas que se han estado abordando en los últimos días es el asunto de las reservas internacionales del Banco Central. Hay preocupación por la reducción de las reservas, las divisas que son menores que las reservas en oro. La pregunta es, ¿qué se está haciendo desde, desde el gobierno o específicamente desde el Banco Central para intentar que esta caída de las reservas no continúe? Primero hay que señalar que eh, hay una campaña de los Reservas ...viene desde hace mucho tiempo atrás eh, por parte de la oposición y ahora coyunturalmente han puesto a meter, eh, a meter el tema en, en, en debate y en discusión resultado la discusión que hemos tenido hace dos semanas eh, de, de la ley eh, de fortalecimiento de las reservas internacionales que derivó en que se vaya cuestionando el tema de las reservas y es un tema que, que, que tiene que dar claro eh, para la población esta ley, Tufi, no es una ley que lo ha metido el Banco Central eh, hace dos semanas a la es una ley que ya se lo discutió, se lo analizó, se lo puso eh, en tratamiento hace dos años atrás y ahora la oposición quiere eh, aprovechar esta situación para que creer, eh, crear una zozobra, miedo, temor, incertidumbre en la población y bueno, eh, fíjate, el mes, el mes de enero cuando yo estuve en este mismo programa, eh, estaban eh, diciéndome que eh, el gobierno estaba impulsando una ley por la cual vamos a cobrar a la las redes sociales, que van a se va para las compras electrónicas, vamos a, estamos creando un impuesto. Y era una ley que estaba totalmente destinada al fortalecimiento y cambio del de tema del régimen de los profesionales independientes y a la fecha ya está en plena vigencia y no ha habido ninguna eh, ninguna modificación alguna sobre el sistema tributario. Y es así como lo que está pasando en el tema de las reservas. So. Sobre este proyecto de ley, Viceministro, ha quedado de alguna forma estancado porque no hay un acuerdo político. Hay los llamados parlamentarios de la línea evista que se oponen a este proyecto de ley. ¿Qué van a hacer para consolidar un acuerdo que permita destrabar el proyecto de la ley de compra y venta del oro? Primero, eh, Tufi, a la población. La población tiene que estar eh, eh, bien informada. Nosotros en el tema de lo que son las reservas interesantes estamos manejándola de manera muy responsable el tema. Es un tema que todos los viernes nosotros nos reunimos a nivel eh, eh, con las principales autoridades del sector económico, tanto del Banco Central como el del sector fiscal, donde hacemos una evaluación y se toman decisiones en beneficio de toda la población. Tenemos o sea, tranquilidad. Aquí no hay eh, ninguna suerte de especulación. Nosotros tenemos el control sobre el tema de las reservas y sobre el tema particular de la ley, como tú decías, eh, del proyecto de ley Tufi, nosotros estamos en una etapa de socialización, que es lo que nos ha pedido la, la, la, los, los asambleístas, que se socialice sobre algunos, sobre los sectores que están manifestando alguna eh, problemática, algún interés de conocer la la, el tema en particular. Es una ley muy sencilla, es una ley que va a permitir eh, ¿Cuánto poder... ¿Cuánto tiempo optimar... va a demandar mi viceministro? No. Viceministro, ¿en cuánto tiempo se va a consolidar esa socialización? Mira, no nos, no nos hemos fijado un tiempo. Ya hemos empezado la semana pasada, esta semana, el viernes, la semana pasada, el jueves, volvimos a tener una reunión con el sector minero, nos han pedido que ellos quieren bajar a sus bases, bueno... Estamos esta semana que van a tener que, te, que consolidar sus consultas o sus bases y luego vamos a poder volver a, a tratar el tema en la Asamblea. A propósito del oro, viceministro, hoy se ha difundido un, un mensaje de Twitter del ex ministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, que se lo comparto para que usted pueda tener una opinión al respecto, que dice lo siguiente, exportaciones oro, tres mil millones de dólares aportan al Estado 70 millones de dólares, exportaciones gas, tres mil millones, aportan 1.793 millones de dólares al Estado en 2022 Gran diferencia, ¿no es cierto? Se exprimió al sector, ahora a importar cada día más hidrocarburos y a sufrir las consecuencias. ¿Cuál es su criterio al respecto? Él hace una diferenciación entre lo que tributan los por lo que producen oro, básicamente, que es muy, muy poco en relación a los que producen hidrocarburos. ¿Cuál es su criterio? Mira, nosotros hemos avanzado como gobierno en una eh, propuesta concertada con el sector aurífero ¿no? es un sector eh, bastante grande en la cual eh, ellos han manifestado su interés de querer tributar el 1 o 2% sobre, sobre el valor bruto de la producción que tienen nosotros hemos, el, el año pasado en octubre noviembre, diciembre hemos logrado sentarnos y estamos en tratativa de fijar un, un, una tasa impositiva del 4,8% sobre el valor bruto de producción de, de, del sector oro, que es un tema que en estos también se lo, se lo, se lo conversó en la, en, la, en la reunión donde hemos establecido que ellos quieren vamos a impulsar juntamente con ellos esta norma, ellos están manifestando que su intención de inclusive proponerla directamente a la Asamblea, nosotros hemos dicho, bueno, tienen todo el derecho, sin embargo es el tema de socializar con todos los gremios, ¿no? Es un tema de entrar a una concertación social con el sector. Viceministro, ministro, ¿alguna posibilidad de que se genere algún tipo de incentivo tributario para la producción y explotación de hidrocarburos? Ese tema, es, como te digo, Tufi, el tema de, de, de establecer una política, ya sea en el sector minero, hidrocarburífero, etc., u otro sector tiene que nacer de un análisis que se haga a nivel macroeconómico al mano de nuestras autoridades. El presidente tiene su gabinete económico, nuestro ministro de Economía dirige el, el gabinete macroeconómico cada viernes y es ahí donde nosotros analizamos no solamente este tema en particular, sino varios otros instrumentos que se necesite para precautelar el tema de la, del bienestar de la población y eso lo vamos a hacer siempre y así que eh, no estamos descartando que haya un incentivo, puede, se, puede, se puede establecer un incentivo y aceptar un minero o hidrocarburífero se va a tener que tratar este tema eh, con, con el sector. Por último, viceministro, hablando del tema de los dólares, en, las últimas, en los últimos días se habló mucho en relación de que había aumentado la demanda de dólares y estaría faltando en el mercado boliviano. ¿Qué información tiene el gobierno al respecto? Totalmente falso, yo soy una persona que ando a pie, acabo de venir al canal aquí a, a, caminando, he pasado por más de una decena de casas de cambio, ahí no hemos visto ninguna fila de, de, de, de personas que quieran o esté demandando la compra de dólares. Aquí la venta de dólares está normal, ¿no? Al tipo de cambio fijado por el gobierno, entre las bandas establecidas, y bueno, hay una regularidad, lo que te digo. Quieren y pretende la oposición, conjuntamente los analistas que los acompañan, querer poner en zozobra a la gente y pedimos a, la, a nuestra población que no se deje sorprender. El gobierno está trabajando para dar y garantizar la estabilidad de, de la economía para todos los, para todos los bolivianos. Agradecidos por su tiempo, señor viceministro. A usted, Tufi. Muy buenas tardes.